Nuestro primer invitado se llama Cristian Terán, es especialista en simbología y nos va a contar la posta de Halloween. Bien. Hola Cristian, ¿cómo estamos? Muy bien, Bienvenido. Muchas gracias a ustedes por invitarme Me gusta conocer un poquito más acerca de Halloween. Algo nos adentró nuestra compañera Cata, pero sí. está bueno conocerlo porque en definitiva es verdad, cada vez nos disfrazamos más. Pero ¿de dónde viene? ¿Qué onda? ¿Cómo es? Como bien dijo ella, viene de los celtas. Uh -huh. La verdad que viene de los celtas, pero tiene como tres fases Halloween. La primera fase es la celta, después viene la cuando se cristianiza esto, uh -huh. la iglesia católica lo toma y lo acomoda todas sus creencias. Sí. Y después ya viene la parte cuando se masifica y sale de Europa para llegar a América. En uh -huh. realidad entra a América no por Estados Unidos ni por Canadá, sino que entra por la colonización de México. Ajá. Por ahí entra primero por México y después se extiende con los islandeses y con los escoceses sí. a lo que son las colonias de eh, Estados Unidos recién. Pero entonces lo de México tiene que ver también con lo que uno relaciona a México y rápidamente se va la película de Coco, sí. que hacen tipo este portal en un día sí. especial, el Día de los Muertos, en donde se recuerda a las personas que ya no están en esta tierra sí. y de alguna manera así permanecen con vida en otro en otro portal, en otro lado, ¿no? Sí, es así porque en esa época, ya esto viene de los celtas, sí. en esa época se creía que en la noche del 31 y el 1 de noviembre lo que hacía es que la fina línea que separa la, el mundo de los vivos y de los muertos se afinaba más y era muy permeable, muy permeable entonces Ajá. permitía que los espíritus pasaran de un lugar a otro. Inclusive los vivos se perdieran en el mundo de los muertos. ¿En los vivos en, en el mundo de los muertos? Sí, sí hay muchas historias que pueden llegar a ser... Eh, paranormales. Eh, paranormales, exactamente, de vivos que salieron de su casa y en la noche de lo, todos los muertos por eso, en dices, esa víspera de desaparecieron. Por eso recomiendan no hacer ningún tipo de ritual, ninguna eh, sí. cosita rara, por las dudas que te quedes allá o por las dudas de abrir un portal y que después no se cierre. Exactamente, pero esto es, tiene que ver más con los ciclos solares. Y esto está muy arraigado. Porque es la entrada, vendría siendo del invierno, sí. en el hemisferio norte. Claro. Y nosotros acá tendríamos otra fecha para hacer eso. Y estamos relacionados con una creencia muy mendocina. Porque esta fecha en la, en la cultura celta era para celebrar el fin de la cosecha. Y por eso ah, las calabazas. Y por eso las calabazas que eso es más de Estados, Estados Unidos. Unidos. Ah, nosotros lo tenemos que hacer el, en marzo con la uva. Exactamente. ¿Mirá? Nosotros hacemos una celebración al fin de la cosecha sí. que es la vendimia. Entonces, pero nosotros celebramos el fruto de la vida. Claro. Ellos celebran el inicio de la muerte de eh, los, los frutos de la tierra. Ah, Mira claro. Vos. Porque uno también piensa la muerte como algo malo, ¿viste? Y también está la otra parte que dice en realidad es la muerte para pasar una vida mejor. Es sí. otra creencia Es una creencia, ya pasa por la fe Claro Perfecto. ¿Y en qué momento, perdón, se empieza a hacer eh, ya como una especie de, de ritual medio festivo, ¿no? Sobre todo por lo que vemos en Estados Unidos, viste, que ya pasó a ser algo como... Que, que, Más comercial que, ¿eh? Claro, comercial ¿Cómo fue ese crecimiento para llegar a eso? Real, eso en realidad viene después de la guerra civil, Español, de, perdón, la guerra civil de los Estados Unidos Ajá. Donde eh, había como una convulsión social después de todo esto Y empiezan a haber celebraciones con respecto a los muertos, porque en esa época los, eh, no se sabía cuánta gente se murió realmente en esa, en esa época, entonces se necesitaba algún rito de paso. Ajá. Entonces ahí empieza como a masificarse mucho el tema de esta celebración. Pero uh -huh. se, es más comercial por las creencias de, en Estados Unidos y la in, inserción cultural que tiene Estados Unidos claro. o sea, a través del cine, de la uh -huh. televisión y todo esto. Sí, es que son los, son los uno en películas también de terror y todo sí. eso. ¿no? Y, y que trasladan mucho casi... de la cultura a través de la peli, porque uh -huh. quizás sí. uno no se, entera, no se enteraría de otras cosas. ¿Y qué hay de la del tema de los colores, por ejemplo? ¿Por qué el color naranja, el violeta, el negro? Los, o, a... ¿O es una cuestión medio aleatoria? Aleatoria porque Ajá. tiene que ver también con Estados Unidos, los artistas de la época de principios del siglo XX, en, se establece, un artista que dijo así como el Papá Noel de Coca-Cola. Ah, okay, eh, Perdón claro. que dije la marca, pero... No, es, no, es una cuestión eso, comercial también. Es, que es comercial, exactamente, uh -huh. es los creativos de esa época lo que hacen es decir, bueno, tomamos este color de la calabaza y el negro que tiene que ver con la oscuridad y hacemos una mezcla más o menos interesante. Mirá qué interesante ¿Y bueno. conoces alguna historia así paranormal? Porque recién estábamos hablando Le hemos preguntado a nuestros televidentes Acá ¿has en Mendoza hay varias ¿Sí? ¿Sí? Varias porque nosotros tenemos por nuestra historia De, de sismo, terremotos y demás Generalmente donde eh, las casas que estuvieron En el terremoto de 1861 Creo que era la, el, el año del terremoto de Mendoza La gente que moría en, esas, en esos lugares no solo se llevaba a un cementerio, sino que el cuerpo quedaba ahí. Enterrado Exactamente, los entonces es como una muerte traumática que eh, puede llegar a, a, a infectar el lugar, se llama infectación. Ah. Pero en realidad queda ahí como una vibración energética. Claro, por eso dicen que determinadas calles, es, no sé, se sí. producen por ahí más accidentes o más choques porque ahí hubo algo Sí, raro. sí exactamente, son cargas energéticas. Ay Dios. Mío. ¿Y hay alguna casa, digo, alguna dirección específica o alguna zona que tengan fichada como más atentos ¿eh? No, no, se hablaba mucho también en, en su época en la calle Bolón Surmer por ejemplo. Sí. El el Milo Civil, Civil, también. sí, sí. Bueno, la, la el, mansión el Capital, tope. claro, la en Capital hay mucho. Todo que era la, la ciudad vieja. Tiene muchos de estas... Bueno, esta, de hecho, la, la Muni de Capital cuarta, hace, hace muchas, para estas fechas, ¿viste? Hace muchas eh, visitas guiadas sí. al cementerio y cuentan historias. Está buenísimo. Ven, hija, vos no dijiste que tenías una historia para contarnos. Sí. A ver, ¿de qué? Es de un amigo de, desde que... Es del 2021. ¿2021? 2021. Eh, una, una vez me iba a dormir en sí. la noche. ¿En tu casa? Sí. Sí. Mm. Me iba me iba a dormir de repente. No, no había nadie. Sí. No, no había nadie. Se abrió la puerta sola. ¿Se no. abrió? ¿Se abrió la puerta sola? Sí. ¿Y vos que empezaste a gritar? No, eh, me, me voy a fijar. Te fuiste de... a fijar de valiente. Sí, sí. Y si es el pasazo sí, claro, sí, de ahí. No, no, sí. Me voy a fijar. Sí. La, encima, todas las sillas tiradas. No. <risa> no <risa> para colmo. ¿Qué pasó? Mira vos. había esto es posta. Sí. El tema de las puertas abiertas es medio clásico sí, también, ¿no? Sí, sí. sí. Eh, a mí me pasó un posto. Uno de... Perdón, pero sí, el, la pregunta mostrar. es: ¿por qué siempre pasa de noche y no se hacen los cancheros de día? Claro, digo. ¿Por bueno, ¿Por qué, eh, qué de sabes? noche no, somos no, todos son todos vivos. Son los flojos, los fantasmas de día. Son flojos eh, para, mí que duerme, para mí, que duermen de día y joden de noche. Tipo sí, como, Y después no se no, pueden dormir. Bien. Son como Amadeo. Que duerme de día y joden. Hablando después de caminar este verano, estaba en el sur de vacaciones. Sí. Voy a. Bariloche, el que está cerquita ¿Villa Langostura? No, más, más lejos San Martín. San Martín de los Andes Ahí está, que no me sabía y llego a un lugar todo lleno, lleno, lleno Y consigo un hotel medio de película de terror sí. ¿Viste? Que ya el que es un hombre medio grande Con cara mala gestada. No va que a la noche Estamos durmiendo Sí eh, Camas separadas aparte Porque había corrido con mi esposa Estaba allá en una yo estaba había en la otra ¿Qué ahorrar? Claro, fuimos a la más Co barata Copito, perdón o sea, Copito estaba en una yo estaba en la otra Y ella con la bebé Sí Yo roncaba, había manejado todo Estaba liquidado Y 3 de la mañana Puerta, mamita querida, que te morís. Y se abre uh, la puerta. Uh, no, y mi esposo me dice, "Mi amor, mi amor, por oh, estoy cansado." Dale, me dice, "Es nuestro momento." <risa> no y me dice, "Mira, mira la puerta." Puerta abierta. Oh. ¿Hm? Y de la nada empezó. Se cerró y se cierra. <risa> Al otro día igual. Sospecho que no tenía remate la historia. Siento ¿Sí es que está buscándolo <risa> en su cabeza. Es de la mañana, se y no sabíamos qué era. ¿Tres de la mañana? es de la mañana. viste que ese es ese horario. Sí. ¿Por qué dice que ese es ese horario? Es el, supuestamente, es la noche más oscura y muy simbólicamente tiene que ver con la contraposición de que Jesucristo muera a las tres de la tarde. Entonces dice que la hora opuesta ah. es las tres de la mañana. Bueno, tres de la mañana. Pero escúchame, eh, ¿por qué, insisto, sucede de noche esto de los ruidos y todo? ¿Por el horario este de las 3 de la Quizás mañana? Quizás porque hay más calma. Es claro, porque está como más abierto esta, estos ah. portales. En la oscuridad. No lo me que leí... A lo mismo. Che, eh, me da mi enciclopedia. Lo que leí en TikTok... <risa> muy buena data igual, ¿eh? La... Yo creo ella mucho. Ella va a la fuente, va a la fuente. Muy... Che, ella va a la fuente. La música. Sí. Yo creo mucho en lo mismo en TikTok. Dicen que los que nos despertamos, me incluyo, a las 3 de la mañana, somos mucho más susceptibles sí. a percibir otras cositas que suceden y que eh, muchos de ustedes, simples mortales, no, no pueden. ¿no? ¿Vos te despertás a 3 de la Re. Ah, bueno, supuestamente hay una creencia popular que dice que si vos te despertás es porque alguien te está mirando. Que miedo. qué miedo qué hay de los juegos de la Para copa normal va a dormir livianito. ¿Qué ¿Qué livianito? la uña la normal la uija. La uija. qué hay del la tema la de la bueno, copa y la uña y eso también sí, es va el sí, ¿también? porque la copa es peor es de lo peor. es, es. No. es de lo no peor. Vas a jugar, eh. no, no es peor porque con eso te endemonian Oh, Exacto, y te chupan las energías. Que no, se el dueño de la decisión no se quiere morir. No ¿no? Sí, igual, porque eh, es verdad. La es muy peor, mucho peor. Porque no fantasmas a la casa. Honedad. No, no, no, no. Tiene mucha Si lo dice este tipo, no, yo lo creo. Sabe de la cosa de Si lo dice el amigo. De... Pará, yo, pará, yo voy a dar un consejito, pero me encanta la charla, en un ratito seguimos, ¿te parece? ¿Sí? Eh, ¿cuál, ¿Cuál hacemos? No, capital, capital. Capital? Eh, capital, porque yo te pregunto, ¿alguna no vez se... te pusiste a pensar en quiénes hacemos la ciudad? Este es el momento de la ciudad de Mendoza, la ciudad que hacemos juntos. Mira. ¿Alguna vez te pusiste a pensar quiénes hacemos la ciudad? Miles de personas que arrancamos todos los días cada uno desde su lugar, pero en el mismo camino y acompañando a quienes se esfuerzan en alcanzar nuevas metas. Juntos nos cuidamos, nos emocionamos, nos divertimos y crecemos cada día. Ciudad de Mendoza, la ciudad que hacemos juntos. Gracias a la Munia de Capital eh, por estar con nosotros. Eh, 27 minutos pasaron de las 5 de la tarde. ¿Tenemos otro consejito o seguimos en la charla? ¿Seguimos? Bueno, porque está buenísimo lo que estamos contando. Bueno, vos sabés que cuando era chiquitita, esto lo he contado varias veces, sobre todo cuando estaba en Ola Mendoza, que salió la oportunidad, cuando era chiquitita tuve la posibilidad de ver un fantasma real. Esto no fue hace tantos años, chicos. ¿Dónde? 20. ¿Dónde? No, en la... no, no era el Tano. Chicos, no sean malos. En la casa de mis papás, en el barrio Sanidad, le mando un beso a quien compró esa casa. ¿No digas dónde? Ya lo dije, en el barrio Sanita, no. No, no, no digas. Porque si no van a ir ahí, todos se van a quedar con trauma. Se lo dice. Se lo dice el pagaso, le mando un beso enorme a Cristi a mi vecina, en ese momento. Voy a buscar a mi casa una capera porque había llevado a mi hermano a fútbol. Cuando estoy llegando, veo en el portón, tenía vidrios y se veía la cocina, un pibe, un nene, un 10, 12 años con una gorrita roja, una remerita azul. Te lo cuento y me dan ganas de llorar en este instante. Eh, entonces, lo veo, se da vuelta, me mira y yo voy a la, a la habitación del costado, porque tenía una escalera para subir a la puerta de entrada, y intento sacar el suéter y escucho pasos. No había nadie porque me había ido y había llevado a mi hermanito a fútbol. No, no, cuando escuché pasos, oh. chau, salí corriendo, fui a mi vecina y le dije, hay ladrones en mi casa, llamé a mi papá, a los cinco minutos estaba ahí, llamaron a la policía, cayó en un grupo comando, no. armas, no. Todo, ta, ta, ta, todo por arriba, por abajo, por todos lados, revisaron toda la casa y no había nada. Y Elispo voy a contar cree. la otra parte porque mi familia... No, no, no, no, creo que la otra parte no quiero que la cuente mi familia, no, no, la voy a contar igual. No, no, no, Llamaron no. a un medium. No. Sí. ¿Te creyeron? Porque poner a tan, tan no, tuvimos varias situaciones, varias situaciones. Ah, Sangre en algunas partes de la casa, ah, en los oh. oídos cada vez más Mira. fuerte Llamaron a una especie de medium y les dijeron que era un nene que se había quedado sin su mamá y que estaba buscando a su mamá, entonces como que quería tomar a mi madre. Ay, por Dios Y lo liberaron No, y no ya pasó, pasó más No, no pasó más Pues es que a mi tía le mataron al perro Mi tía era psicó es psicóloga, le gustaba mucho su perro Se lo matan malignamente en la puerta de la casa Malignamente Y él tenía el, tiene el consultorio ahí de psicología, el, el lugar donde tienda. Ah, lo has contado Y va un paciente y dice, che, ¿qué le el perro? Sí ¿Te cansó ahí? <risa> <risa> no, porque tiene miedo de lo que vas a contar Ah bueno, eh, a pesar y... de ser un payaso. Va el paciente, Tiki, le dice, che, querido el perro. Se acaba de morir. Sí. ¿Qué perro es ovejero que anda dando vueltas para y tiene un payolito colgado, Tiki? Al otro paciente, al ratito, a, no. al otro día, che, querido el perro, oh, es un perro y el perro che. aparece, sigue apareciendo hasta. Sí, sí, sí. ¿De ahí? Bueno, eh, justamente con eso, ¿hay, hay momentos o hay personas en particular que pueden verse en sí. determinadas situaciones y hay otras que no lo ven jamás. Sí. ¿Eso por qué? Y porque algunos tenemos una percepción un poco más desarrollada y tenemos una parte más, eh, más desarrollada de nuestro cuerpo y no somos tan racionales, entonces nos permitimos creer en algo más, Ajá. entonces tenemos como una apertura un poco más holgada, eh, más vendría siendo, sí. en el tema de poder traspasar esta... ...esta barrera lógica que nosotros tenemos. Hablaste como tenemos, ¿a vos también te ha pasado? Sí, a mí me ha pasado de ver algunas cosas, sí, y, pero tengo eh, historias de... ...por ejemplo, tengo una, una amiga que, no, que ya hace bastante tiempo que no vive acá en Mendoza... ...vivía muy cerca del cementerio de Capital, mm. eh, por las eras, ahí a una cuadra... ...y a ellos le pasó, pero no le pasaba ella sola. Sí. Un día llega a su casa, eh, toda la familia en el auto... Y ven que desde la ventana la está mirando una, una, una mujer no, blanca, pero ella gritó pensando que había alguien en la casa, pero sí. todos en el auto habían visto que había una persona que estaba mirando adentro después habían visto de que estaba esta como figura una femenina espectral deambulaba por ahí en las noches por la zona del cementerio capital ay por favor ay, Dios. y reciente preguntaba por el juego de la copa porque una vez con unas amigas que muchas decíamos no eso es mentira no existe jugamos al no, juego no no peor vos le dijiste, peor. Vengas, que no y, había, y yo decía es, es, es obvio que esto es mentira igual, el juego de la copa nunca más volví a dormir en tu vida uh. <risa> <risa> pero no después logré dormir después se me pasó sí, pero me dio muchísimo miedo venga ja, porque vi. preguntamos muchas cosas y yo decía es obvio que algún está moviendo y había un vasito arriba de la ladera con lápices entonces una de las chicas pregunta cuántos lápices había en el vasito y nos tiró un número que no me acuerdo ahora contamos el vasito y era exacto el número y ni siquiera era un 10 o un 15 era como si te dijera 13 desde ese momento yo dije listo fin no juguemos más a este juego porque definitivamente sabe, o sea hay algo que está sucediendo y que realmente sabe la verdad cuántos lapicitos iba a haber digo eh, eso puede ser real, digo, en la sí, Copa Sí, es real y tiene historias con respecto a eso del juego de la Copa, de gente que lo jugaba acá en Mendoza, gente que lo jugaba en grupo siendo muy jóvenes, en el secundario se, ju se juntaban en vez de, de hacerse la rata y a cualquier lado sí. se iban a jugar el juego de la Copa no, bueno, hasta sí, que sí. en un momento se salió de control eso y desde donde estaban que estaban creo que en la Valle, si no me equivoco salieron corriendo. pero corriendo en plena noche que, caminando en la ruta. Escúchame, ¿es verdad que puede eh, tomarte un alma si estás débil, eh, no sé, si alma, digamos, agarra al más débil del grupo, puede ser que se apodere como un alma Ay. Que, sí. que no haya llegado donde tiene que llegar? Sí, al tema de las posesiones, eh, si sí, suceden pero hay muchos pasos previos antes de, de, de que se pueda hacer algún tipo de exorcismo, este tipo de cosas. Manifestaciones claro, previas. Claro, manifestaciones, porque primero, por eso la iglesia la iglesia en ese sentido es bastante cautelosa. Claro. Lo que hace es primero cerciorarse de que no hay ninguna condición psicológica Ajá. previa, como esquizofrenia o cualquiera de sí. eso, uh -huh. como para poder proceder a un exorcismo. Pero claro. sí sucede. Eh, y te iba a contar otra historia. Una amiga le pasó que alquilaba una casa con otra amiga, eran dos que estudiaban. Eh, a la noche se iban a dormir y cuando se despertaban, de vuelt daba vuelta a la casa. No. Incluso ellas, las posiciones de la cama, estaban en otra posición. No. Y que había, habían descubierto que en esa casa había fallecido una chica también muy joven, tenían nombre, Que yo, y cuando empezaban a moverse determinadas cosas, le decía, manda manda, quédate quieta, que está todo bien, como que se habían hecho amiga de la fantasma y dejaba de molestar. No, sí. oh, me muero de miedo. Bueno, eso en generalmente el campo pasa, te pasa también. sí en el campo generalmente el campo pasa con, mente, con muertes muy traumáticas ah. con las muertes muy traumáticas donde no como comentaba no hay una preparación previa del espíritu como para poder descarnarse y muere traumáticamente entonces eh, no está consciente de que ha descarnado entonces como que todavía le cuesta pasar a un plano claro. de un plano a otro y después eso se puede solucionar digo llamando un medium o hay alguna sí hay medium sí yo, yo no soy medium pero sí hay, tenés que contactar con alguien que tenga esa permeabilidad de poder con, conectarse con el más Masala. El tema sótano también es otro sí. escenario, sótano. Me contaron no. una de en la casa de mis suegros. Me encantó. Eh, Cristian, gracias. Ha no, sido gracias un placer tenerte. Eh, para conocer un poquito más de Halloween, algunas historias tenemos. Ah. Ah. Te un aplauso a Cristian. Gracias, gracias.